Muy buenos días. Gracias a Dios por estas horas de hoy, martes 13 de febrero del 2018. Gracias a ustedes que nos permiten compartir con ustedes estas dos horas de informaciones, de análisis, de entrevistas, de comentarios, de todo lo acontecido localmente, nacional e internacionalmente. En nombre de todo el equipo de mañana, las gracias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 de la mañana de hoy. De inmediato compartir con ustedes el informe que nos trae la Oficina Nacional de Meteorología, que para el día de hoy nos dice que van a continuar los aguaceros por las condiciones de la vaguada que se encuentra en los niveles altos de la troposfera y los vientos del este-noreste que están incidiendo, arrastrando campos nubosos, especialmente a toda la costa norte, la costa eh, de Nagua, Gaspar Hernández, este, hasta Santiago también, Puerto Plata, y lo que es el Ceibo, Miche, Alto Mayor, toda la parte oriental. Se mantienen eh, los avisos contra inundaciones de ríos, cañadas, arroyos, Deslizamientos de tierra, especialmente para la zona de Bajo Yuna, la zona de Gaspar Hernández y las zonas montañosas. La temperatura van a estar agradable en el día de hoy, tornándose mucho más fría a partir de la noche del miércoles al amanecer jueves, por unos vientos que vienen bien fríos del Atlántico Norte. A las pequeñas, medianas y frágiles embarcaciones se les mantiene eh, esa precaución de mantenerse en puerto o no alejarse fuera de las costas, ya que hay oleajes anormales. Para el día de hoy se va a mantener el cielo nublado, a medio nublado, a veces va a salir el sol, pero van a predominar lluvias esporádicas, a veces con ráfagas de viento. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología. Así que mantenga su paraguas eh, ahí pendiente porque van a continuar las mismas condiciones que estuvieron ayer. Esto va a empezar a disminuir a partir de mañana y ya amanecer jueves, mucho frío en las montañas y en los valles, cordillera central y cordillera septentrional. Ya tenemos lista la voz de la mañana que se titula Estallido Social. La crisis que vive el hermano país de Venezuela ha empeorado en los últimos días. El deterioro de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos son parte de la realidad que denuncian los venezolanos que ya no aguantan más la situación de escasez, miseria, hambre y represión que según ellos viven. La cantidad de migrantes de ese país hacia países vecinos ha aumentado considerablemente a tal grado que se han iniciado programas de controles en las distintas fronteras para contener el éxodo masivo de personas que huyen de la crisis que afecta desde hace años a Venezuela. Ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció un alarmante deterioro de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en Venezuela, lo que debe mover la preocupación a toda la comunidad internacional. Nicolás Maduro, ha mantenido un discurso bélico y poco conciliador convirtiendo su gobierno en una especie de dictadura concentrando todo el poder político en su persona quien gobierna con poder total sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su antojo venezuela de continuar ese desatero no soportará mucho y se encamina a un estallido social Bueno, esta voz de la mañana de nuestro hermano país de Venezuela que tenemos lazos históricos eh, muy bien estructurados Duarte eh, fue a Venezuela Venezuela también nos brindó ayuda en momentos difíciles a nosotros nosotros también a ellos es decir, que tenemos unos lazos eh, de cordialidad, de amistad, de hermandad sumamente fuertes, y a la verdad que ver lo que está pasando Venezuela, para que ustedes tengan una idea, Venezuela tiene casi un millón de kilómetros cuadrados, nosotros cabemos en Venezuela, eso es este, casi 20 veces cabemos nosotros en Venezuela, la riqueza de Venezuela es inmensa, en petróleo, recursos naturales como el oro, tierras raras, aquellas tierras que se usan, minerales que, que contienen minerales que se usan para la tecnología moderna, grandes recursos de gas, grandes recursos de tierra cultivables, inmensidades de eh, recursos de agua. Y estar padeciendo Venezuela lo que está padeciendo en estos momentos, uno tiene que estregarse la cara para creerlo, pellizcarse para verlo. ¿Cómo ha sido saqueada Venezuela durante todos estos años? Y tenemos muchos venezolanos con recursos en diferentes bancos del mundo que han sido extraídos de Venezuela. Y hoy, como consecuencia de todo aquello, tenemos entonces a un presidente o a un dictador que se llama Ser Presidente Maduro, que todavía en República Dominicana hay muchos que lo defienden, pero yo le quiero preguntar cómo defender lo indefendible. Nos tildan a veces de que somos yanquistas, imperialistas, pero observen lo que está pasando en Venezuela. Estas son realidades, es lo que está pasando. No hay medicamentos. No hay alimentos en los supermercados. Venezuela no tiene capacidad para producir más que el 30% de los alimentos que necesita, porque constantemente solamente se ha puesto al amparo del petróleo y no desarrolló sus empresas productivas col colaterales con la empresa petrolera. y mucho menos la seguridad alimentaria. Y ahora, éxodos masivos, masivos, cruzando la frontera con Colombia. Ayer terminó de decir el presidente de Brasil, Temer, que va a tomar algunas medidas referentes a lo que es el éxodo de venezolanos a Brasil, pero también van a Chile, también van a Argentina, pero no nos vamos tan lejos. También vienen aquí los hermanos venezolanos, porque se van a quedar en Venezuela bajo esas condiciones donde usted no puede prácticamente tener propiedad de nada. Si usted quiere vender una casa, no puede. Si tiene una finca y tiene que vender el ganado, tiene primero que pedirle permiso al gobierno para poderlo vender. Y una tercera parte es del gobierno, donde un dólar cuesta en Venezuela 213 mil bolívares, con una inflación que no, que no hay forma de pararla, en unas condiciones paupésimas están viviendo los venezolanos hasta tal punto que están pasando hambre. Miles y miles, más de medio millón de niños han pasado a desnutrición infantil por falta de comida. Estas son realidades que se están viviendo. No es un asunto de fanatismo, no es un asunto político, es un asunto de realidades, es un asunto humano. Muchos países se han unido tratando de enviar allá ayuda humanitaria y también se ha negado Maduro. Ahora adelanta las elecciones a abril, eran en diciembre, no, no, no, eso, van a ser, eso va a ser en abril y así está gobernando, sin ningún tipo de control, con una constituyente que él la formó y hace decreto y quita decreto cuando él quiere y cuando le da la gana y en ese caos es que está viviendo Venezuela. Echó por el suelo la revolución bolivariana de Chávez. Chávez que también fue muy fiestero en el sentido de que gastó enormes cantidades de dinero ayudando a otros países. Le tomó a China 100 mil millones de dólares. Le tomó a Rusia también otros 30 mil millones de dólares que hoy han empeñado la economía de Venezuela de tal manera que gastó las reservas que tenía la petrolera Petrobras en, en, en, en 40 mil millones de dólares, lo gastó todo, gastó lo que le tomó prestado a China, gastó lo que le tomó prestado a Rusia y ahí tenemos a una Venezuela prácticamente desbancada y también con graves deudas con esos países. Y la situación interna, donde no se le puede brindar a los venezolanos ni siquiera alimentos. Hasta la seguridad alimentaria ya está en peligro en Venezuela. Y esto ha traído como consecuencia grandes éxodos. En los últimos días, la frontera con Colombia, eso ustedes lo vieron ahí, un éxodo masivo de venezolanos huyendo de Venezuela. Y eso puede traer estallidos sociales. Estallidos sociales que él lo ha reprimido con los militares, pero ¿hasta dónde se podrá reprimir a un pueblo hambriento? ¿Hasta dónde se podrá reprimir a un pueblo sediento de alimentos, sediento de comida, sediento de seguridad, sediento de las mínimas necesidades humanas? Lamentable que esto mañana pueda acarrear en un estallido social y traer como consecuencia la muerte de muchos venezolanos, que una sola, que una sola es demasiado pagar por la situación que está padeciendo el pueblo venezolano, a la que lo ha llevado Maduro, Nicolás Maduro es el responsable de la situación de hoy. En el asunto del diálogo hace lo que quiere, hizo lo que quiso y echó a perder esa poca oportunidad, y también gobernando de una manera melaganaria, de una manera autoritaria, de una manera dictatorial, así no se puede encontrar solución a la problemática interna que hoy padece nuestro vecino, nuestro hermano país de Venezuela. Ojalá, y esto no acarree estallidos sociales que aporten después, ...vidas humanas... En de mañana... ...nosotros... ...soñamos... ...porque tenemos ese derecho... ...de que Venezuela pueda salir... ...airosa de esta situación... ...tan difícil que está viviendo... ...y que se pueda reincorporar la democracia en Venezuela... ...la libertad de los venezolanos... ...y pueda ser un pueblo próspero... ...como está llamado a ser en toda esta región. Así iniciamos en de mañana. Manténgase ahí, que en breves volvemos con más contenido.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 Venga la Óptica Máxima Visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de Cruz, frente al supermercado por venir. Óptica Máxima Visión. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender.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 El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La guarana, belleza Yo me quedo aquí en mi tierra guarana, guaranita, guaranera. Así es, Supermercado Almanza. Tan nuestro como las guaranas Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y les damos la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él y así ayudar a que otros lo sean. En Venezuela, yo soy Francis Rodríguez, en Venezuela desearle que haya una vía que haga entrar en razón a Maduro. Porque estaríamos nosotros cargándole a la oposición o a Estados Unidos eso, o es falta de todo en Venezuela. Es falta de todo, es una Entonces, realidad, es una realidad. Y nos unimos a los hermanos venezolanos, Francis. Y a pesar de estar lloviendo, uh -huh. hay clase hoy. Sí. Hay clase hoy a todos los eh, amigos y amigas que nos y una siempre cosa, están con nosotros. Envíe que... los niños a la escuela, hay clase. Bien abrigadito, bien protegido para que no le den estos virus gripales, pero hay clase. Hoy. Y quiero, mediante mi intervención en este momento, llamar la atención, llamar la atención, productor, que desaprensivos, al parecer, han intentado, en momentos que la familia espinal, especialmente la situación que se presentó con un hijo de una hija de Cristian Espinal, abogado, notario de este pueblo y de una familia muy prestante, a solicitar ayuda. Ustedes todos recuerdan que en San Francisco de Macorís hubo una campaña en la pasada semana de búsqueda de sangre para la joven que tuvo un accidente en Santo, eh, camino a Santo Domingo pero desaprensivos han intentado desfraudar a personas utilizando el dolor o lo, o lo que es el momento de tensión que ha vivido la familia espinal supuestamente para cubrir necesidades, eso es falso eso es falso y si usted tiene contacto con algunos de estos, sígale el rastro evítelo, pero denúncielo inmediatamente para apresarlo. Bueno, ahí está la denuncia, Francis. La familia Espinal no ha solicitado nada, ni hay personas enviadas para esos fines. Ahí está la denuncia, Francis. Y si usted quiere un auto usado, pero en buenas condiciones, auto Gordo Automol, ahí usted lo puede encontrar, en las mejores condiciones. El Gordo Automol te ofrece todas las marcas de carros y jipetas que usted desee, todas las condiciones, no importa el carro que usted quiera, usted va al Gordo Automall y usted lo encuentra inmediatamente. Gordo Automol, el líder que llegó para montarte en la máquina que anda buscando, dale velocidad y corre a la avenida. Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-294-3090. El gordo automol, el líder para montarte. Vamos a hacer eh, acus de recibo de nuestro WhatsApp. Buenos días, dice Arlington Peña, Washington DC. ...desde Washington, siempre fiel a su programa... ...bendiciones... ...bendiciones... ...el teléfono que termina en el 0493... ...buenos días, buenos días, buenos días... ...qué bueno que está con nosotros temprano... ...el 0 en, en el que terminan en el 0970... ...hola, miren, tenemos un caso de maestros... ...que la policía tiene que poner atención... ...en los maestros... ...esto parece un campo de tiro todos los días... Se descargan pistolas en los maestros. Atención, policía. Atención. Hay vaqueros en los maestros. William Hernández, San Francisco de Macorís, nos eh, envía aquí algunas informaciones. Ante cierta, ante cierta desinformación. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Bueno, mañana la, hay una marcha. Mañana no hay lamento, clase. lamento, William. Dice que la, la Asociación de Profesores eh, Filial San Francisco de Macorís. Día. Eh, Franklin Cruz, La Guarana eh, Ahí está esta niña que nos envía Francis Cruz de La Guarana Para felicitar a esta reinita de 8 de años Betsabe Genao Collado En Las Guaranas Ellos son sus abuelos Franklin y Milady Le envían esas bendiciones Bendiciones para ti Betsabe Que cumpla muchos años más También Odali, San Francisco de Macorís Dice, esta es la entrada de la Toribio Camilo, observen cómo está la Toribio Camilo, señores. Por otra parte, también nos escribe Juan de Jesús de Nueva York, que dice, ponga pongan eso que es nuevo. Mira, eso fue lo de la Toribio Camilo, los mercaderes, sí, sí, sí, sí. Todos los mercaderes se están posicionando en esa área de la Toribio Camilo para intercambiar ahí las mercancías, los vegetales que traen. Entonces están sirviendo de obstáculo al tránsito y están llenando eso también de mucha El basura. Estadio. Lo están llenando también de mucha basura. Atención ahí para que eso no siga sucediendo eh, en esa zona. De aquí frente al estadio, por ahí en esa zona ¿Y por qué no en el, y no, ¿y por qué no en el frente? Bueno, ¿Qué ellos, ellos tienen condiciones uh -huh. para entrar a lo que es la parte de Inespre ¿Por qué lo hacen afuera? Uh -huh. Bueno, y también nos dice Pedro Antonio Espinal, sector Grullón Buenos días, saludos especiales para ese equipo uh -huh. tan importante programa Muchísimas gracias Pedro Antonio Espinal Vamos a luego a continuar leyendo lo que son nuestros WhatsApp, nuestros amigos que nos sintonizan. Ya se escucha la música, ya se escucha la música de la noticia con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Hola, Francis. Hola hermano, buenos días. ¿Cómo estás, Fran? Adiós las gracias por esta luz de este nuevo día. Así es, y mire, está lloviendo bastante sí, en el tramo. Luego que me desmonté del vehículo, hacia aquí me empapé un poquito. Ya. Un poquito. Fran, eh, Fulvio, hola. Aquí estoy, hermano, esperándote y decirte que hay clases. Hay clases, pero mañana día del amor y de la amistad no hay. Qué pena, caramba. Bueno. Mañana, día de San Valentín. Sí. Eh, bueno. Hola para todos ustedes, gracias también por permitirnos llegar hasta sus hogares. Bendiciones bajo esta lluvia que cae desde el cielo. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos denuncia deterioro democrático de Venezuela. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó ayer un informe sobre Venezuela en el que denuncia la alarmante o alarmante deterioro de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en ese país. Vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Es urgente que el Estado de Venezuela asuma y reconozca la gravedad de la situación que existe en el país. Que atienda las recomendaciones realizadas en este informe y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional. Ahí está, señores. Miren. Ya continuando en el ámbito internacional, Brasil crea comité especial por crisis migratoria con Venezuela. El gobierno brasileño anunció ayer la creación de un comité especial bajo el mando de las Fuerzas Armadas y la inyección de recursos federales para atender la crisis migratoria que desató la llegada masiva de venezolanos al estado de Roraima. Así que dentro de las medidas está duplicar el número de efectivos militares en la frontera, instalación de un hospital de campaña y centro de selección para acoger y orientar a los inmigrantes. Además, el gobierno de Brasil buscará evitar casos de xenofobia y preservar los empleos de la población brasileña. Vamos a escuchar las declaraciones de Michel Temer, presidente de Brasil. Veamos. Ya los pedidos de refugio en Brasil en los últimos dos años. ¿Qué están, señores, parte de la información, verdad, procedente de este Brasil. Miren, ya en el ámbito, continuando en el ámbito internacional, fiscal denuncia desde Colombia se gesta una acción militar contra Venezuela. El fiscal de Venezuela. Tare William Satt anunció que desde Colombia se gesta una acción militar contra ese país. Envuelto Venezuela en esta crisis, señores, política, ahora en conflicto con Colombia. ¿eh? Tenemos entonces las declaraciones. Veamos. Hoy cuando desde Colombia, y así lo denuncio como presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General de la República, se está planeando nada más y nada menos que reeditar. Épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, como es la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela. Eso no lo vamos a permitir y aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo y las instituciones democráticas que no permitiremos que eso jamás ocurra en la patria de Bolívar señores y continuando verdad, ahora vamos al ámbito nacional Un año de prisión preventiva para el acusado de asesinar o matar a la mujer, a su pareja y a sus tres niños señores Así que ayer se le conoció un año de prisión preventiva a este hombre y se lo querían comer vivo Miren esto señores, el momento en que uno de los hermanos de la víctima cuando lo trasladaban como lo estaba esperando y le entró a trompadas Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Ahí vemos las imágenes del ocurrido cuando se le conocía un año de prisión preventiva. Como medida de coerción a este hombre, vinculado a cestas satánicas, eh, a ritos satánicos por su actitud, por la magnitud del hecho. Un año de prisión para investigar entonces eh, la magnitud y cómo aconteció todo, señores. Increíble. Miren parte de lo acontecido. Vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Bueno. Acogido todas las solicitudes del ministerio Público, que en esta primera fase básicamente eran un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro Rancorí, que fue acogido, la declaratoria de complejidad del proceso, por igual, el rechazo a la evaluación psiquiátrica que estaba haciendo la defensa. Eso es lo que pidió la fiscal yo no pude me... más De ley, de ley, nada más es que tengo que reírme por una norma. Señores, ahí está, ¿eh? este hecho ha conmovido a todo el país. Y miren, señores, esta pena empieza. ¿eh? Ya ustedes ven los familiares de las víctimas cómo se encontraban en medio del dolor. Qué pena. Dos obreros haitianos caen del piso 18 de un edificio en construcción, señores. Así que esos dos obreros haitianos, ahí vemos el momento en que los... Cuerpos de socorro, los bomberos realizaban las labores correspondientes luego de la caída de esos dos nacionales haitianos. Vamos a ver entonces esta información. Escuchemos. ...tiene tres olas para el lado ahí esperando ambulancia... Hay uno, que, ...hay uno que está encargado, hay que tener una camioneta... ...cuando ve, él, él vio esa situación... ...y agarró su camioneta y se fue... ...y uno. se fue... ...y dejó a y deja los, los, los, los haitianos ahí en el piso... ...por lo mal de cuido, porque si aquí hay un superficial... ...sabe que el guincho que no cabe, desafado... ...tiene que revisar ese guincho a ver si se puede subir y cargar... ...los muchachos por el descuido, pero se si sube el guincho... ...se cae del 18 piso para abajo... ...yo tengo recibir un cheque de... ...de, de todavía yo no he cobrado... Por paralelo nosotros está trabajando, está cayendo el piso 18 hasta, hasta el piso 1. Oh, increíble, señores. Ahí está. Ya pasando al ámbito local, regional, vamos y comenzamos por Villatapia, señores. A propósito de haitianos, miren, el alcalde de Villatapia afirma que trabajan en la repatriación de esos haitianos. Recuerden que por allí en Villatapia, señores, se irrumpió, se maltrató la patria, ¿eh? con una acción llevada a cabo por unos haitianos allá. Vamos a ver a José Ernesto Abut, alcalde de Villatapia. Adelante. Nosotros tenemos una gran población de inmigrantes haitianos, eh, documentados ilegales en una parte, y la mayoría eh, indocumentados, ya que Villatapia es un municipio que tiene mucho trabajo, en la zona agrícola, donde ellos se desempeñan. Pero ya hemos estado trabajando en coordinación con la Dirección General de Inmigración y se han hecho algunos operativos de repatriación y de regularización de estos inmigrantes haitianos ilegales para que puedan ser devueltos ya a su país. En tal sentido, nosotros hemos estado trabajando como ayuntamiento en la realización de los asentamientos que están dentro de la ciudad, ya que son bastantes. Y con la ayuda de la Dirección General de Inmigración que la hemos tenido, hemos coordinado seguir haciendo este tipo de operativos. Están las declaraciones del alcalde de Villatapia, señores, sobre la situación haitiana en ese municipio. A propósito de Villatapia, vamos a ver estas imágenes, señores, para, vean, para que vean el estado de abandono en que se encuentra la ambulancia en el municipio de Villatapia. Así que ahí vemos las imágenes. Bueno, es lo que queda de la ambulancia, ¿eh? para no llamarle que esa es la ambulancia, es lo que queda. Alarmante la situación por allá, este municipio prácticamente se encuentra sin, sin ambulancia luego de que eh, a esa ocurrió un incendio, la parte frontal se incendió y ahí está, no sirve. No hay ambulancia ahora en Villatapia ¿eh? para el servicio público por allá de, de la población que lo necesite alarmante, preocupante Villa Tapia sin ambulancia denuncia mal estado de hospital en Salcedo, vamos a escuchar esta información, adelante luego de un de situación, un levantamiento que tenemos, el Colegio Médico Dominicano Provincial Hermanas Mirabal la Presidenta, nosotros en nuestra condición de asesor de esta directiva y de la Junta Directiva Nacional eh, un diagnóstico de situación que nos lleva a la infeliz situación de que no tenemos la posibilidad de trabajar, sobre todo el área crítica, que es el área quirúrgica. Pero lo que detonó o empeoró la situación es que prácticamente no tenemos eh, ni siquiera eh, eh, lo, lo básico para hacer las cirugías. Este hospital quedó a medio talle. Bueno señores, ahí están las declaraciones por parte de los representantes del Colegio Médico en el Pascasio y ahí vemos las imágenes señores, miren las camas, cómo se encuentran, el piso, el techo, las condiciones son sumamente precarias ¿eh? y hay que hacer un llamado lo más pronto posible para que vayan en, en auxilio del Pascasio en el municipio de Salcedo que sirve, miren la silla de ruedas, si ¿sí se encuentran los baños por allá, eh, es Alarmante la situación y por eso ha sido declarado por parte del colegio médico eh, en estado de emergencia eh, el hospital de Salcedo, señores. Ay, mi madre, increíble. Eh. Tantas inversiones que se han hecho en Santo Domingo, muchos hospitales y la región del Nordeste, nada que nada. Eh. Increíble. Miren, denuncia mal estado de la carretera en los Pomos Tenares. Las calles por allá se encuentran intransitables. Ahí está, señores. Terrible, ¿eh? Eso es en los pomos. Vamos entonces a ver informaciones, declaraciones. Adelante. Eh, ya no aguantamos más. La calle está malísima. Es intransitable. Y más que hay muchos estudiantes que no pueden venir casi al liceo ni tampoco a las escuelas porque esta calle está malísima. ¿Qué tiempo tiene esa calle? Más de 17 años. ¿No ha sido intervenida nunca? Sí, fue intervenida. Pero hace más de 17 años ya de eso. Entonces, estamos hoy aquí este, en representación una gran mayoría de la comunidad para ver qué respuesta nos tiene aquí en el ayuntamiento, para ver si pueden hacer algo por nosotros. Señores, ahí está, desde Los Pomos, en Tenares. Pasamos a San Francisco de Macorís y vamos a escuchar ...lo que dice el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios... ...sobre que ya se apertura el semestre. Adelante. Gracias a Dios los profesores en una asamblea... Eh, ...determinaron levantar el paro que tenían... ...nosotros creemos de que esa lucha que llevaron los profesores... ...en ese momento no puede quedar ahí... ...creemos que ahora es hora de que FAPROAS... Eh, ...la Federación de Estudiantes Dominicanos... ...los empleados y las autoridades nos juntemos para coordinar una lucha hacia el gobierno central y exigir un mayor presupuesto a la universidad. Porque la lucha de fondo es exigir el 5%, y luego que otorgue el 5%, entonces comenzamos nosotros internamente a reunirnos para ver en qué vamos a invertir ese 5%. Pero están las declaraciones de Joel Martínez. Imponen prisión preventiva contra acusado de matar a un hombre en Cenoví, Johnny Hernández acusado de provocar la muerte al nombrado Marcelo Mendoza Luna en un hecho ocurrido en Cenoví, hoy es verdad, donde el otro fue encontrado electrocutado el pasado primero de octubre. Sin embargo, residentes en esa localidad aseguran que ese es inocente. Escuchemos. Si sí, el que lo hizo, que lo pague. Eh, si él no lo hizo, no puede pagarlo. Porque, oye, lo, lo demás es que Lo acusa de que una niña de 8 años, en la acusación dice que lo conoció ahí vendiendo helado. Mi hijo lo tienen ahí detenido dice, por un asesinato que no cometió. Y pedimos que la libertad de Johnny, porque es, Johnny, nosotros estamos indignados, nosotros sentimos impotencia, porque no es justo que una persona que no haya cometido nada, esté preso entiende Entonces nosotros conocemos a Johnny desde hace mucho tiempo Y no creo que sea una persona capaz Miren, bueno caramba, miren una mujer se suicida aquí en San Francisco de Macorís Se trata de Gloria Méndez Núñez Quien laboraba como secretaria en la empresa constructora Gisolis Aquí en esta ciudad Vamos a ver eh, lo que dice el fiscal Ángel Polanco El fiscal actuante, adelante fuimos informados por la Dirección de Investigaciones sobre una persona que había, que había fallecido. Según el dato preliminar ofrecido por el médico legista, ha establecido que presenta asfixia mecánica por ahorcamiento. Si estas son las actuaciones preliminares, luego estaremos indagando por cualquier eventualidad o hecho nuevo que pueda surgir luego de la investigación. Ahí está, ahí está, ¿verdad, caramba, esta mujer que... Se dice que decidió envenenarse supuestamente porque se le diagnosticó un cáncer terminal y esto llevó a que cometiera este lamentable hecho. Miren, continúa el proceso de renovación de documentos a extranjeros. Aquí en San Francisco de Macorís los haitianos siguen llegando masivamente aquí a migración. Vamos a escuchar declaraciones. Adelante. No, yo, yo digo, la gente que viene lejos hay que atenderlo primero, eso mismo yo digo, pero la gente que viene luego está sufriendo ahí. Eso no es así. Eh, no es así, ellos no danle uno a caso, la gente arriba no quiere darle uno a caso. Llegué a las 8, bueno, aunque todavía no me, no me han atendido, pero veo que están atendiendo a la gente. Todo hasta ahora va bien. Yo pienso eso va bien porque estamos aquí en la línea, ahí, eh, a ver, esperando que entran ahí para resolver la culpa. Yo me alegro porque eso hace mucho Yo, todo el proceso no ha conseguido el papel Pero yo me alegro porque esa gente empezar con el proceso otra vez Yo me alegro de eso, porque va a conseguir mi papel Miren, evangélicos marcharán contra el carnaval La actividad está programada para hoy ¿Qué nos dice su organizador, el pastor Bruce, brunildo bueno adelante estamos convocando para este jueves a las 9.15 de la mañana frente al ayuntamiento por ser el palacio municipal eh, nosotros eh, estamos convocando a gente que leemos la biblia que amamos a todo el mundo porque una de las cosas es que los organizadores del carnaval en su gran mayoría son amigos míos pero queremos levantar una, una voz de protesta eh, entre los puntos que señalamos es que no debe coincidir con la fecha patria lo otro es eh, cerrar los espacios públicos no debe ser como el caso de la avenida Frank grullón señores ahí están las declaraciones del pastor Brunildo Bueno, el próximo jueves, corregimos, será la actividad Miren señores, el diputado del PRM, Franklin Romero Ha remitido contra el alcalde de San Francisco de Macorís Hasta el tanto que en algunas declaraciones que ha ofrecido recientemente Ha dicho de que el PRM, el partido ...revolucionario moderno, no cuenta con alcalde en San Francisco de Macorís. Asimismo, ¿verdad?, lo expresó el diputado Franklin Romero, de que el alcalde no está actuando bajo los lineamientos que rigen ese partido, de que está actuando por su cuenta y de que, por ende, ese partido, el PRM, no tiene un representante en la alcaldía no cuenta con su alcalde. Esto ha generado, señores, eh, inmediatamente confrontaciones, ¿verdad?, entre estos dos miembros de este partido, el alcalde que gozaba y que contaba al principio de sus aspiraciones con un respaldo total por parte del empresario y político ahora Franklin Romero. Increíble esto, señores, ¿eh?,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 ...para todos los nordestanos... ...Agua Randy Live... ...bueno... ...más adelante no se pierda ya entonces las declaraciones... ...manténganse ahí... ...para que vean las declaraciones ofrecidas por el diputado Franklin Romero... ...quien arremete contra el alcalde, su compañero de partido... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...increíble... ...bueno, me dice producción que la tenemos... ...vamos entonces, ¿verdad?, a escuchar... ...vamos a ver las declaraciones... Por parte de el diputado Franklin Romero, que dice cómo valoriza al alcalde de San Francisco de Macorís Alex Díaz, veamos. Bueno, eh, ya me han hecho esa pregunta un par de veces en varias entrevistas. Y lo que he dicho es que el alcalde ha gobernado a espalda del partido. El alcalde nunca ha hecho un llamado al partido como tal para presentar las iniciativas que él ha hecho. O sea, nosotros él, él hace lo que él entiende que está haciendo. Y él es el alcalde, pero él debe entender que él es el alcalde del Partido de Moderno, que él no llegó ahí porque era les día. Él llegó ahí porque era el candidato del PRM. Entonces, eso quizá ha caído mal por la forma que yo lo dije, de que nosotros en el PRM no tenemos alcalde. Eh, y es bueno especificar que yo no estoy hablando de Alex Díaz, estoy hablando del alcalde. Ahora, si le quieren dar un matiz personal, pues yo no tengo ningún inconveniente, porque yo sí me debo a un partido que fue el que me acogió a mí en esta provincia, y yo sí estoy bajo el alineamiento del partido. Señores, bueno, lamentable la situación, ¿eh? vamos a ver si en lo adelante podemos conseguir la reacción que no se vea como un dimedirete, sino la reacción y qué opina el alcalde de San Francisco de Macorís sobre esas declaraciones emitidas por Franklin Romero, diputado de la República, por el PRM también. Bendiciones, que tengan un feliz resto del día. Compañeros del alma, Francis Fulvio, ay mamá, regreso con ustedes. Bye bye. Ay, bueno. Ay, bueno. Bueno, la dejó bien caliente ahí a Fulvio. No, es una, es una realidad. Frank, secretario se... de Organización. En eh, el eh, eh, eh, secretario Provincial. Eh, Franky Romero eh, tiene su opinión personal y tiene derecho a expresar la opinión de que el alcalde está haciendo un gobierno aparte. De lo que es los lineamientos del lo partido. Vamos a, lo vamos a comentar ahora, antes después va, de darle salutaciones y bienvenida a nuestra compañera a Raquel, Raquel Ortega. Ortega, que se integra al set. Buenos días, ¿cómo y estás? Buenos días, Fulvio, ¿qué tal? Bien. Sí, está cayendo lluvia sí. cántaros aquí en San Francisco de Macorís, la capital de la provincia de Duarte. Y del después norte, viene un frío terrible. Va Ahí venir y un frío allá. Mírate, la, sí. Nuestra provincia va a estar en 14, sí, no. es una locura. tú sabes, locura, sí. ¿tú sabes así que, que me voy a sacar el admirarte el verde, me miré la corbata y me di cuenta que tenía bueno, okay. el verde peligro ajá, sí, no el esperanza en bueno yo tengo la esperanza, esperanza. La esperanza. buenos días Marles, televidente. gracias por estar ahí <ríe> como cada mañana el crimen no prescribe ni queda jamás impune, así lo decía de vamos Juan a Pablo de Darte en su decálogo problema. precisamente hoy 13 de febrero Martes 13, para los que creen en cábalas y jugar el número ni y la casa. Ni te cases, ni te que una ropa interior. No, pero desde hoy, Aleato Jordán dice. Y desde de mañana no te apartes. Hoy, hoy andan muchísimo brujeando porque es martes 13. De verdad. Sí, muchísimo en eso, lamentablemente. Para ver la suerte, lo que eh, le pasa. Y, y lo que y deben, de deben de hacer, hacer es trabajar. trabajar lo que deben de hacer es trabajar, porque es si eso diera resultado, Haití fuera millonario, la multimillonario. Suerte Haití fuera una Suiza. Mm. Una Suiza fuera. Sí, Oye, hoy hoy eso se diera se resultado. Hoy es Marte de esperanza, de trabajo y de paz. Y sobre todo. Y previo al Día del Amor y la Amistad. De el todo, que todo lo crea y todo lo puede. <coughs> de nuestro Señor jesús Bueno, y hoy es el Día Mundial de la Radio, un día como hoy 13 de febrero, pero en el, a partir del 2012 la Organización de las Naciones Unidas mediante la Asamblea y la Resolución 67-124 hizo suya la eh, petición por la UNESCO de que se celebrase todos los 13 de febrero pues el día mundial de la radio mira qué para hacer énfasis sobre todo para que utilicemos de forma correcta el micrófono el poder de la palabra concidió la con, con, con, el el, con el cumpleaños de tu mamá así es celebrar a, eh, también y felicitar a mi madre la primera locutora de esta zona sí. en es. la era de trujillo sí, sí, sí. sin así más que de 50 hora, bueno. años activa y felicitar a mi madre a luz así de sánchez que... de rodríguez locutora mira yo recuerdo muy pequeño que me llevaba a la, a la emisora. Mami, sabe, mi madre sabe utilizar todos los controles del, de la radio. Sí, porque ¿no? ya hoy día los locutores tienen que manejar también las consolas y todo lo Sí, las consolas, el aparato. La para. Todo lo debe manejar. Pero desde aquella época y el buen decir, el buen hablar. Exacto, Era sí, uno sí. de los puntos fundamentales claro, para ser lo que... Claro. No maltratar el idioma. Correcto. Raquel, ¿qué es lo que dice el pensamiento de Duarte ¿Tú hoy? ¿Tú que lo repita? Sí, sí, por favor. Sí. Sí. El que elegí para hoy, el crimen no prescribe ni queda jamás impune. Pero también el crimen de, del robo al Estado, ¿verdad? Todo, el crimen, crimen. El crimen en sentido general. Bueno, y también lo, un año de coerción que se le cantó al Metálico ayer. Un sí. año, un el año. El problema de él no es, ser me, no es el metálico, viene, no es el color, no es la música. Viene aquí. Es el problema, el trastorno mental que te Viene dice. aquí eh, a San Francisco, a la cárcel modelo, para acá que lo van a enviar a Francia. Bueno. De verdad. Para, sí, para la cárcel modelo a San Francisco. Ahí. ahí escuché ahí. a Jenny Berenice expresándolo y, vale. y mira cómo estaban los familiares por comérselo. Sí, y llorando al momento y de que una situación el juez difícil, revivía, revivía esas esa escenas de dolor. Que el juez le hizo un relato terrible, espectacular, terrible, el juez terrible, Vargas siempre se la trae. Y el tipo no tiene ningún tipo de no, sinceridad, no se inmuta. Pero nada. Jenny dejó bien claro por algunas intenciones de que bueno, que jeje, eh, había que matarlo con la muerte no se paga lo que él hizo y en un sistema de derecho aquí se supone que entonces la justicia debe aplicar los mecanismos de rigor bueno, y mira. debe pagarlo en cárcel pero la muerte no es suficiente Me para una persona que, ayer que ha cuando hecho tú dabas una explicación muy atinada y te preocupaste por la, el, los comentarios que hicieron los psicólogos los o expertos, los psiquiatras Así es. y yo decía en este caso no es para buscar una vía de esculparlo, es para analizar sí. el hecho que es totalmente distinto causó, aquello. Y lo asimismo a... lo expresó uh -huh. Jenny Berenice y tampoco permitió que se le ordenara tal, eh, tal propuesta hecha por la defensa, que era con matices desculparlo. Sí, de una vez de determinar de que está loco, este que está enfermo no. mental y bueno, y la pena baja. En Así este no, caso no. no claro no. que no está loco, se lo sabe todo eh, Francis, el mundo. Francis, tiene trastorno, porque mira, él viene de una familia pobre, pobrísima. Sí, sí, sí, no tenía sí, recursos, sí, no tenía sí, oportunidades. Sí, sí. Entonces, eh, eh, situaciones dolorosas familiares van construyendo monstruos. Sí, y usted sí, lo ve sí, actuando sí. en la sociedad de forma sí. natural. Nunca manifestó y, violencia. Y él, no él, hacia él de chiquito cogía pollito y le cortaba el eh, cálculo y violencia a, a los animales, él, él, él, él, él mantenía eso y fue es creando ese monstruo, es digno de tú me entiendes, entonces claro. asociarse a la sangre, a la muerte, al degüello desde pequeño y también a una secta que le da culto a Satanás, ahora, ahora ha dicho eso, que es, si lo matas, Había si él una quiere, ausencia que él quiere de... un entierro, un funeral, gigantesco, bueno, grande, que pero lo por haga, Dios es, es delirio de gracia sí, pero eso fue él. construido por construido. la realidad en que vivimos. ahora, lo que yo puedo observar, Francis, tú como abogado me vas a, a, a, uh -huh. a explicar es que el sistema de justicia dominicano no está preparado para estos casos no. en el sentido de la pena mira es muy poca, muy la, poca yo voy evidencia. a tratar esa parte en mi uh, tema ah poca. ok, bueno, precisamente pues, también, entonces, Excelente. tú sigue. Bueno, Franklin Romero, ustedes lo vieron, en la última información, el diputado vuelve otra vez a tronar en contra del alcalde Alex En algunas ocasiones ha dicho en entrevistas que si hay alcalde, que San Francisco de Macorís, ahora él dice que es preocupante, que el alcalde está actuando al margen del partido que le llevó a la posición en que está. Eh, Alex Díaz, un destacadísimo comunicador de esta provincia y del país que se hizo famoso por su programa, por la forma de cómo llevar la comunicación y de mostrar cierta solidaridad con los más necesitados. Pues ahora como alcalde pues no le ha ido muy bien porque en la opinión pública se habla más de él, de los temas negativos, que de los positivos, las cosas buenas que pueda construir. Y es penoso que dentro de su propio partido y una personalidad como Franklin Romero, por el cargo que ostenta hoy día, entonces se exprese así. De y por su lo que significó compañero. en momento de campaña. Y sí, porque le apoyó económicamente. Y no solo eso, en votos. Así Es, es decir, que la estructura perfecta también. y programada de una estrategia para convertir a Franklin en un político. Viable para alcanzar una posición como la que es de diputado uh -huh. es un reconocimiento que hago a esa estrategia que en un proceso vimos cómo fue aumentando y, pues, y fue posicionándose en el mercado electoral de la provincia para alcanzar donde él está. Pero para llegar y ahí que hubo dentro, que negociar. Y que dentro sí. estaba la candidatura a alcalde del municipio de San Francisco de Macorís que es el municipio cabecera el más importante de la región del nordeste Correcto. y que él dentro de su estrategia de campaña me refiero a Franklin, a Franklin Romero todos por igual sabemos quienes analizamos las estrategias electorales y políticas nos dimos cuenta que era un verdadero pie de amigo por el avance que alcanzaba su figura y su imagen y su y su estrategia para el alcalde, que era el producto... Era un binomio perfecto. Que era el producto también de una estrategia mediática, de una diferencia entre uno que, era, que es político internamente y le pusieron a, a, a la par contra Luis Ernesto en ese momento. Y lo recordamos, Alex es el producto de esas estrategias y él fue el beneficiario. Al parecer, Franklin, le hace una especie de reclamo o de advertencia. Despierta que tú te debes al partido que te postuló es y cierto. a las estrategias que yo facilité para tu candidatura. No es cierto que por la simple popularidad del comunicador se lograra... Primero, revestirse de político, porque si un partido no te no, da si, entrada, si, tú no, no eres si, nadie. Si no hay partido, no llega a ningún lado. Te quedas vociferando en el ámbito de tu comunicación. Pero luego que usted asume una posición política, usted debe de dar rendimiento a eso. Y esos son los errores que se lo advertí en, un, en uno de mis comentarios. Si hay un error que ha cometido el alcalde, es distanciarse, de la estructura política que lo llevó a donde él está. Uno supone que ya Franklin ha hablado en innumerables ocasiones con el propio alcalde. Uno supone que no se expresa primero en Que No es primero en los medios y luego ahí se supone sí. que ya fue que explotó y que ya se cansó. Uno supone que eso debe aclararlo el propio alcalde. Tenemos bueno que cambiar de, de tema en el bloque de noticias hay otras hay noticias? un contacto, eh, punto, No, que no, nos no, quedan no. dos. Okay. Mira, yo quiero eh, es señalar un punto. Venezuela, yo quiero hacerle un, eh, eh, preguntarle a los amables televidentes que son disidentes en las posiciones que hemos llevado frente al caso Venezuela. ¿Lo que está sucediendo en Venezuela es producto externo o interno? El, interno de los de dos Venezuela. componentes tiene. Bueno, el externo se genera una presión hacia allá porque le están reclamando que por favor atienda, y es el caso de la Corte Interamericana de los Derechos. Uh -huh. Claro, entonces la situación que hace Brasil también de organizar una entidad especializada para atender el éxodo de venezolanos a la frontera de Brasil, también lo hace Colombia, también lo hace la Corte Interamericana, lo que quiere decir que hay... Serios problemas en Venezuela, que es una realidad, no es un asunto de fanatismo. Así Lo es. que está pasando en Venezuela es lamentablemente ausencia de democracia y, un, y una dictadura expresada desde el poder por Nicolás Maduro. Bueno, febrero, aparte de ser el mes de la patria, mes del amor y la amistad, también es mes de carnaval en República Dominicana, y los evangélicos están anunciando, sobre todo vimos en el bloque de noticias, el pastor lindo Bueno, que ha anunciado una, una, una marcha, una caravana en contra del carnaval, una marcha, una protesta en contra de la fiesta de la carne, que tiene sus orígenes en principio religioso, pero que después cambió un poco la mística. Pero la cuestión no está en, la, en la, la. la fiebre no está en la sábana, realmente. Bueno, mientras tanto, si usted quiere un auto usado, pero en buenas condiciones, señores, Gordo Automol, el mejor vehículo, el mejor auto, usted bueno, lo ahí. consigue en Gordo Automol. El Gordo Automol te ofrece todas las marcas de carros y jipetas recién importadas. Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte en la máquina que anda buscando. Dale velocidad y corre a la Presidente Antonio Guzmán Fernández. Salida Santo Domingo a Gordo Automol. Al teléfono 809-294-3090. Y montate bien montado, con <ríe> Gordo Automol. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. No le cambies.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Como debo agradecer a Siana, Siana es donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada día es gracias a Siana. Ahí encuentras todos los atuendos si quieres andar es por casual, formal. Sus trajes para las bodas, los cumpleaños, las fiestas especiales, lo encuentras todos en Siana. Y los accesorios, el calzado, todos los elementos que complementan tu atuendo. Siana, en la calle El Carmen, esquina Papi, Olivier, 809-588-2395 para mayor información. Fulvio. Ya llegaron, Raquel, directamente desde Japón, los microorganismos eficaces. Ahí usted tiene la solución para tener una empresa amigable con el medio ambiente. Las plantas de tratamientos, las lagunas en los campos de gol, ese hedor, esos malos olores, moscas, gusanos, eso se corrige con los microorganismos eficaces. En las granjas porcinas, en las granjas avícolas y ganaderas que inundan de malos olores todo el vecindario, Usted lo puede corregir con los microorganismos eficaces Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 Y desarrolle una empresa amigable con el medio ambiente Como amigable con el medio ambiente lo es la clínica Ozon Nature Ozon Nature es la clínica que trata de forma natural todas sus afecciones de salud Ya sabe, estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe. Segundo nivel, módulo 29, allí está el doctor José Tejada, junto a un equipo de médicos y de especialistas en todas las áreas de la salud. Ozon Nature, terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. Sus teléfonos, 809-294-6426, aquí en San Francisco de Macorís. Ya sabe, Ozon Nature, la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Bueno, y el Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty te ofrece todos los servicios para que luzca una piel radiante, pero también para que estén, tengas un buen peso adecuado de acuerdo a tu tamaño. Bionature son nuestros productos orgánico, eh, Organic Care y Skin Care que están disponibles Somos distribuidores exclusivos Cabones y cremas para el cuidado de tu piel Nos puede llamar al 829-497-9091 Y recuerda que para el Día del Amor y la Amistad Ya es mañana, 14 de febrero Regálale a tu madre, a tu novia, a tu esposa A tu hermana, a quien tú quieras A tu esposo, la mujer, al esposo Pues regálale unos masajes Una aromaterapia Hay, pro, hay un plancito, un paquete para cada opciones, este que estamos viendo en pantalla es la aplicación de Botox, que es peeling antiedad, eliminación de patas de gallo exfoliación, peeling ultrasonico hidratación con vitamina, mascarilla de colágeno por tan solo 6 mil pesos y ahí, así hay muchísimos paquetes que usted lo arma de acuerdo a sus necesidades, nos llama para mayor información al 829-497-9091 NutriBiori Centro de Medicina Estética y Nutrición Bueno y en, en las Guaranas ya no tiene que salir de las Guaranas, porque el supermercado Almanza lo tiene todo. Allí usted encuentra un supermercado por departamento. De todo lo que usted busca en las Guaranas sin tener que salir de allí. A calle principal 34A, las Guaranas, supermercado Almanza, tan nuestro como las Guaranas. Y aceptamos tarjeta solidaridad. Bueno, y las chicas que quieren cuidar sus manos, también los chicos, pueden pasar por Anchor Nail Bar, el cuidado de sus uñas, manos y pies, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, Módulo 5A. Hay un equipo de especialistas en el área que encabeza a la propietaria Annie Cruz para brindarte los mejores servicios en Anchor Nail Bar. Bueno, en el WhatsApp, si no tenemos más menciones ahora, en el WhatsApp nos saluda el número que termina de 0970. Gracias por estar en sintonía, William Hernández. Eh, Franklin Odalis, Juan de Jesús de New York, todos gracias, Isabel sí. los de Los Prados, Isabel, vamos a leer el de Isabel, que es fal de aquí en adelante, que faltan sin leer, cómo llamar a la policía en República Dominicana. Nos manda un listín, lo vamos a leer más despacio. Muchísimas gracias, Isabel. Rosa Iris Hernández del Ciruelillo, manda un vídeo. Muchas gracias, Rosa Iris. Bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica, manda esta postal. Un mensaje bíblico de Romano 828. Y manda ahí una taza de café, una careta, ahora que estamos en carnaval. Te deseo un gran día de esos que hacen café que la, la vida crema. valga la pena, detallitos de la vida, muy buenos días, gracias, sin sí, más crema que café, uh -huh. <ríe> riquísimo. Eduard Hernández de Jobo Bonito, tenía mucho que no escribía Eduard, nos da los buenos días a las tres personalidades de nuestras mañanas, hoy quiero dar mi pequeña opinión, quizás no tendrá valor para alguno, pero el diputado Franklin Romero se expresó por el pueblo de San Francisco de Macorís, exactamente todos los franco que nos sentimos engañados, estamos diciendo lo mismo, que el alcalde al actual alcalde, ha, ha desbaratado al Partido Revolucionario Moderno y no acata las órdenes que les da Fulvio. Dime algo, no es opinión de Franklin, esa opinión la tiene el pueblo de San Francisco de Macorís. Ahí está, te está pidiendo que opine también Fulvio. <risa> El número que termina 0493 manda esta imagen, por favor felicíteme a mi padre Moncho Ramos. Moncho está cumpliendo mañana 99 años. Bueno, qué tremenda bendición. Cabrero, qué bendición. Ay, ay, ay, en el sector Las Flores, esto es de parte de su hijo Domingo Ramos, le desea mucha vida y agradece por este detalle. Oye, pero él está muchachito todavía con el 99 sí. años, yo tengo esperanza de llegar ahí, al... <risa> claro, claro. Felicidad del don, que Dios le bendiga. Addison de Sector Buenos Aires, Addison escribe, quiere que por favor le feliciten a este ser muy especial que está de fiesta de cumpleaños, se llama Nicauri, así que para Nicauri también muchas bendiciones, felicidades a Nicauri. Gerard Rodríguez está en promoción, Gerard, ahí está, aparte de la promoción de la eh, espectacular fiesta que será mañana de Ramón Orlando en concierto, pues ahí puso en esquinita a, a, a, a nuestro amigo Franklin, ya sí. lo saben, dos promociones en una, Gerard, enhorabuena. Y nos escribe también, bueno, bueno, Addison, de Certo Buenos Aires, que ya se lo se cuide leímos. de mí si lo demanda por... Sí, hay que ver si, si, <risa> si, si, si Franklin está patrocinando también la fiesta, hay que ver. El número que termina es 0970, nos da los buenos días, dice que es Jesús de los Maestros, quiere que la policía sepa que por este medio, que en la cuarta etapa aparece un campo de tiros todas las noches, son descargadas, el maestro, dice él, uh -huh. eh, armas de fuego corriendo, los moradores de ese sector están en riesgo de muerte por una bala perdida. Sector Los Maestros, atención a Policía Nacional. Bueno, nos escribe también María del Carmen Tejada, nos manda una postal de Buenos Días, muchas gracias María. Juan Carlos de Senoví manda esta imagen. Dice 15 años de una boda que en su momento tuvo gran repercusión. Se refiere a Leonel Fernández y Doña Margot, Margarita Cedeño. Están celebrando 15 años de matrimonial. Qué bien. No Sí, sí, sí porque vi, vi, eh, vi en el Instagram de Doña Margarita. Esa foto es vieja. Una sí, foto de, de ayer de que en equipo... Uh -huh. que trabaja uh -huh. con el presidente Fernández uh -huh. dijo uh -huh. es decir, ya mandó hace la rato foto ve, hace rato que están en campaña, campaña. Hace es decir rato. que es un matrimonio que <ríe> sigue <ríe> eso hace rato que están en campaña no quiere durar hasta el 44, no es Miriam Cordero desde Hostos manda esta postal, aunque sea un día lluvioso será un día uh -huh. maravilloso, así es gracias desde Hostos municipio de Hostos, nos manda muchas bendiciones muchas gracias Miriam Gerald vuelve a escribir Vuelve a escribir y dice exacto, en Judul, Ramón Orlando, ahí está. Ramón Molina de los Cieles, Alex no quiere saber de los pobres del mercado, caos de nuevo en el mercado. Ay, Ramón. Bueno, yo creo, que, yo creo que la sociedad Gracias también, a todos una cosa es con guitarra y otra con violín, como dice, ah, la sociedad no. tiene que saber que no basta ser alcalde ni el ser no ayuntamiento, vale. si usted como sociedad también no aporta, es decir, es. esos mercaderes han debido de tener la conciencia o alguien de la asociación de comerciantes de concientizar, de bien. ayudar, no es a, no a Ale, es a la sociedad en mi, misma y, ellos y a su propio mercado, correcto. porque yo no me, eh, yo no, no creo que tengan la poca mentalidad ah, de que ah, no sí. puedan ir a, a comprar correctamente sin ah, tener sí, que es. pasar. Mira Francis, lo que pasa en ese mercado son No, noticias. Son noticias. Ahí está. el doctor no impuso parte. esa parte el tiempo, tiempo. escuche es, es yo con el tiempo gracias. adelante hermano crimen el crimen nun, no prescribe ni queda jamás impune Juan Pablo Duarte gracias Raquel por esa que diariamente en este mes de la patria se lee esos mensajes del ideario del, Juan, del patricio Juan Pablo Duarte el dominicano de mayores luces y quien nos diera una república libre e independiente de toda potencia extranjera y que clamara que de no serlo que se hunda la isla todos estos días el país ha estado atrapado en una consternación sumada exponencialmente porque ya Sabemos que tenemos pendiente casos que están en, el, en la palestra pública y que se están conociendo en los tribunales. Otros que aún no alcanzan a ser judicializados. Me refiero a Emily, me refiero a Vladimir y a las tantas Emily que en esos tiempos parece que a, eh, abrigaba o andaba el maligno en la mentalidad de, de, de personas que utilizaron en esa misma época, porque alrededor de siete jovencitas perdieron la vida, junto a Emily. Digo junto porque fue en el mismo ciclo o tiempo y en zonas aledañas. La más lejana fue en Baní, con la participación de un novio y un amigo. ¿La recuerdan? Sí, claro Buscando a Emily aparecieron otras Aparecieron otras y de Incluida forma cruel, Una que fue quemada Incluida Aquí Una que se presentaba como posiblemente Emily Aún presentando signos uh -huh. de, humo, de humo Porque el verdugo, su padrastro La intentó quemar Esto necesariamente No nos preparan tampoco para esto, pero la sociedad hoy día está llena de esa crueldad y de esa ausencia de humanismo y de respeto por la vida. ¿Qué ha traído consigo esto? Un debate que ya se plantea en medios de comunicación nacional y que nosotros a veces, me aculpo, no lo queremos tocar como tapando el sol con un dedo, pero es necesario que lo abordemos en mi condición de comunicador, pero sobre todo de abogado, que a diario vemos cómo replican en los oídos y en la conciencia de la gente, yo soy inocente, yo no he cometido nada, teniendo toda la carga de la culpa en sí mismo, escondida en un tecnicismo que de hecho, se le proporciona por ley y por constitución en ciertos principios, y me refiero al mecanismo y procedimiento penal dominicano, que ha traído consigo una serie de viabilidades para el que comete el crimen que les resulta un tanto beneficiosas a ellos y perjudiciales a la salud social y muy íntimamente a la salud de la familia. Si reflexionamos en esto, me refiero al tema de que ha traído nuevamente al tapete en sociedades supuestamente modernas el tema de la pena de muerte para crímenes atroces. Y por eso decía, me aculpo porque a veces no lo tocamos o no creemos que el contexto deba de traerse para que no se convierta en una especie de promoción indirecta, pero sí hay que tocarlo. ¿Por qué? Porque la sociedad reacciona como mecanismo de defensa y aunque no tenemos esa efectividad en la justicia dominicana y en las leyes penales dominicanas, por lo menos tenemos gracias a Dios un una oportunidad de opinar y de llevar a la luz pública lo que genera como pensamiento de solución a una sociedad que se siente impotente, producto de esa deficiencia que venimos presentando, producto entonces de ese sistema de no consecuencias que al parecer se nos ha ido de las manos, El derecho de penal del Estado, en principio, ¿de dónde viene la humanidad? De que el que comete un crimen debe merecer, debe merecer en las mismas proporciones su castigo. Es eso lo que está generando la propia sociedad en su deterioro familiar y de círculo de los hijos de esas familias. Porque la pobreza es sinónimo de crimen. No... Medio país fuera criminal. Porque entonces... Un poco más de medio ¿cómo país. ¿Cómo diría Raquel? Medio Un poco país más de medio criminal. país fuéramos criminales todos. Entonces... entonces si fuéramos por poco... Entremos pobreza, en razón. No se justifica. ¿De dónde viene entonces recalando la humanidad a estos tiempos hasta que se anuncia? Con hombos y platillos, en los años que se declara a la humanidad los derechos fundamentales como una especie de contención y de transformación aquello que se llamó la ley del talión, muerte por muerte, ojo por ojo, es desde allí que venimos superándonos porque en ese origen quien cometía un hecho y rompió un dedo al otro, ese merecía el dedo roto también. Esa era la ley. Pero ¿qué razones han llevado a este monstruo viviente, <coughs> revestido de humano, que tenía una actividad eh, particular y donde ya sabemos no le inmutaba nada, el ver sangre, el ver acabar con la vida del otro. Se fue incubando y vemos cómo la impotencia movilizó a personas a intentarlo agredir con sus propias manos hasta escuché que se le dio oportunidad a un individuo decir que él le sacaría esto, le sacaría lo otro y diría, y diríamos explicó cómo él lo torturaría. ¿Es correcto? No, no podemos promover eso. Pero sí debemos promover el fortalecimiento de un sistema de justicia real en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el derecho de penal del Estado, dado porque los ciudadanos y ciudadanas, en este libre albedrío con que nacimos, se decidió crear el Estado y un sistema jurídico que le devolviera la paz y la tranquilidad a la sociedad a través de la sanción penal a aquellos que violan esas leyes penales. ¿Y qué ha pasado en nuestro país? Un código penal moderno, si partimos del año 1884 cuando se asume, obsoleto por demás, pero moderno en el 2015, y entramado por una especie de corriente liberal, cosmopolitan, que no ha traído más daño que bien, solamente ese pensamiento de liberalismo y de, y de modernismo, sin una sociedad haberse ajustado al respeto mutuo que parte desde la educación en la familia y en nuestro pueblo. Ese código procesal penal iberoamericano, traído por organismos internacionales y comprado como cristal o espejito a cambio de oro, y para mí el oro en este caso es la paz y la tranquilidad y, la, y el fortalecimiento de la familia Nos lo ha arrebatado esa paz y esa tranquilidad de la familia nos arrebatan nuestros, Le arrebatan nuestros hijos Se quedan en la enfermedad de las drogas En el crimen Y hoy tenemos que estar lidiando y discutiendo Si vale la pena producir un mayor daño A quien comete un crimen atroz como el que ha cometido este individuo Porque hasta en su cuerpo y fisonomía A mí en lo particular No me luce ni me da Que haya satisfacción golpeándolo siquiera Porque desnutrido se ve Y que hoy en la República Dominicana Producto de este sistema De indiferencia Y de, y de gobiernos de indiferentes y modernistas Trayéndonos fórmulas modernas Aplicando de forma inconsulta Unos principios y unas deleidades De regímenes que han alcanzado niveles De educación y de comportamiento de sus ciudadanos Que no se comparan con los nuestros Parecemos serva a esta fecha Pues qué pena que estemos hablando de de si es viable la pena de muerte, cuando en el año 77 apenas habían 16 países que habían abolido la pena de muerte. Entre ellos estábamos nosotros, anteriormente con la declaración y la firma de nuestra participación en el concierto de naciones. Hoy día suman más de la mitad del concierto de naciones que componen el sistema Mundial de países ONU Alrededor de 109 países no tiene Pena de muerte Pero caigamos ya más Simple ¿Por qué penar? ¿Por qué castigar? Hay que quitarle satisfacción Al que comete el crimen Eso sí estoy de acuerdo Y que proporcionalmente las Consecuencia sirvan De persuadir a otros a que no lo cometa y por lo menos a quien lo comete le sirva de arrepentimiento más que un sistema de inserción porque no me da por ningún lado que este asqueroso inútil y perdónenme la palabra nunca es común en mi boca asesino que teniendo múltiples oportunidades, opta por acabar así la vida de estas personas que no le pertenecían y la vida de él, que al parecer no le tienen el más mínimo respeto a la vida humana, pero todavía se cuestiona si es posible y viable que se pueda establecer la pena de muerte en la República Dominicana, yo le digo que no. Lo que debemos de restablecer es un sistema de consecuencias responsable y que de una vez y por todas el Código Penal sea aprobado y puesto en funcionamiento y que no se diluya y que nos tengan en vilos desde el 2015 por una especie de corriente liberal que no han querido imponer a nosotros el aborto, el matrimonio homosexual y otras fórmulas de la vida moderna que trajo en aquel momento el embajador norteamericano. Y que mire por dónde vamos. Y no tenemos por la observación y debilidad del presidente de la república. Un código penal responsable que ese catálogo incluyendo la pena máxima 40 y el cúmulo. Y mi último mensaje. Ojalá que se pueda establecer un mecanismo de juzgamiento porque mató en dos fases a esa familia fue que se juzgue a uno y a otro en los dos tiempos para que entonces ya que no tenemos el cúmulo de, de, de pena le llegue a 30, tanto por el niño que murió último y 30 por los otros para que sean 60 y pague y que no se vuelva a repetir y a los que están pensando en esto en acometer hechos de esa barbaridad si no le ponemos la pena de muerte, por lo menos que no se atrevan. Muchas gracias, Francis. Gracias por tu reflexión. Bueno, en el WhatsApp nos escribe Banay del Sector Madrigal. Banay nos manda esta postal que hoy sea lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Porque sus tiempos son perfectos y su plan maravilloso. Buenos días, que Dios te bendiga. Muchas gracias a usted también, Banay. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos Leer vamos esto adelante. antes de irnos adelante. también. Adelante. Que ver el programa es más importante para mí que ver muchos programas nacionales porque le presta <risa> atención. ¿Quién lo Muchas, dice? Que se establezca, lo dice María desde Puerto Plata, Así que ya. se establezca la pena de muerte para los que roben, los que delinquen, los que roban el dinero del Estado. En muchos países desarrollados es importante, lo hacen. ¿Por qué nosotros no? Bueno, ahí está la opinión de María. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation. Todo iba perfecto. Las miradas, la complicidad...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 Palmar Small, sabemos lo importante que es nuestra identidad como dominicanos. Por eso iniciamos el mes de la patria celebrando el natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Palmar small orgullosos de haber nacido en la provincia que lleva el nombre de nuestro padre de la patria. Duarte.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 Okay, vamos. Tres, un, dos, un segundo. Uno. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Tengo un aviso de último momento antes de pasar a la entrevista del día de hoy que nos pasa el mensaje de don Julio Vargas, presidente de esta empresa. Bueno, hay desaprensivos, según nos cuenta, que se están dando la tarea de pedir dinero económico, dinero, ayuda económica, a nombre de la familia Espinal. Esto es por la situación de salud que está pasando la niña Cris Marlin Espinal. La alerta es a que nadie entregue dinero. La familia Espinal no está pidiendo dinero a nombre de su hija. Por la situación de enfermedad que está viviendo, así es que las autoridades tomar cartas en el asunto y ustedes no se dejen tomar de su solidaridad que, es que luego le engañen en, esa, en, ese, en, en mostrar esa, ese amor como los dominicanos somos, que queremos ayudar a solucionar los problemas a todo el mundo. La familia Espinal no está pidiendo dinero a nadie, así que atención, alerta con esto, que en las redes sociales y a través de otros medios hay desampresivos que están pidiendo dinero a nombre de Chris Marley. Ya dicho esto, pasamos de inmediato a la entrevista central. Y hoy la entrevista central en el Café Caliente tenemos con nosotros al ingeniero Julio César Lizardo, quien es director de Ornato, pero esta vez viene como candidato a secretario general del municipio de San Francisco de Macorís en la convención que realizará el Partido Revolucionario Moderno este 18 de marzo. Muy buenos días, ingeniero. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Francis, Raquel, Fulvio, uno primo, una amiga y un ex -regidor. ¿Este es y tu familia? Y Entonces Yo me siento aquí como totalmente eh, si es sumamente, en familia. es sumamente importante ver cómo los jóvenes están incursionando en todo lo que es eh, las aspiraciones en esta convención del PRM. ¿Qué te motivó a ti a ser eh, candidato a la Secretaría General Municipal? Bueno, mira, lo primero es que nosotros eh, siempre, desde nosotros nacimos en, en una familia política y PRDista en ese momento. Eh, mi padre murió siendo PRDista eh, hace mucho tiempo. Y nosotros continuamos eh, esa sangre y esa motivación. En lo personal, nosotros dirigimos tres elecciones a nivel provincial en materia de juventud. La última porque me la solicitaron prácticamente, eh, de, yo decía, ya, ya está bueno, ya eh, tiene que haber otra, otra persona que dirige esa parte. Y puedo decir que en el 2008, cuando nosotros dirigimos la campaña de Miguel a nivel provincial, de ese grupo selecto que fue sacado, tenemos al alcalde de Zenobí, que fue el quien nos coordinó en Senoví, que nosotros éramos amigos de él, y sí, somos compadres ahora, eh, eh, doblemente. Eh, el alcalde de Hostos, que se, fue, se quedó en el, se fue para el PRD porque le quitaron la candidatura, César, Guiro, y secretario generales Jorge Peña, también fue en esa parte que nosotros eh, eh, motivamos para que fuera el coordinador municipal porque veíamos todas las cualidades. O sea, nosotros siempre hemos sido personas que eh, hemos buscado la manera de que el que esté al lado de uno crezca. Algunos han crecido hasta más que uno, tal vez, eh, eh, eh, porque por ejemplo Jorgeli es alcalde de Senoví y yo ahora soy encargado de un departamento, de un ayuntamiento, pero eso no hace ni más grande ni más pequeño a la persona. Entonces, eh, en, en este proceso que nosotros habíamos dicho que no íbamos a, a aspirar al, al principio, de por sí estábamos en la CLO, en la Comisión Organizadora, para garantizar que el proceso fuera eh, diáfano, transparente, que no hubiera inconvenientes, pero cuando llegó el momento de las inscripciones, eh, nosotros decidimos eh, eh, presentar una plancha como grupo, que la encabeza el doctor Ángel Almanzar. Eh, eh, entonces nosotros ahí eh, decidimos aspirar a la Secretaría, Varios compañeros nos lo solicitaron y nos dijeron, tú eres el único que puede que puede, eh, coger esa candidatura. Y nosotros siempre, porque hay gente que no le entiende eso, la secretaría no viene con un cheque, no viene con dinero. Hay personas que se lucran de, de, de los partidos, porque van a, a asumir un rol partidario para influenciar, distorsionar, chantajear y hacer muchas cosas. Eh, ocultas que se hacen desde desde los partidos nosotros nunca hemos ido a ningún, a ni, bueno nosotros estamos en un departamento que lo que uno recibe ahí, Fulvio es testigo porque también es parte del ayuntamiento y es un asunto para, para eh, contribuir a, al buen desenvolvimiento de la alcaldía porque eh, eh, eh, eh, económicamente eso totalmente y en el asunto de lo que te consume de tiempo y le consume a tu familia eh, yo pudiera decir, y, y voy a decir algo que se puede ver como mal padre, porque de verdad que uno se sienta tan mal en, en cosas como esas. Tengo una semana que yo hago la tarea con el hijo mío y tengo una semana que no entrego una tarea. Una semana que no entra porque yo llego a mi casa y, y, y él está durmiendo. Entonces esas son cosas que en el momento a uno le duele, de verdad, lo digo de corazón. Y yo no sé si hay personas que, que entiendan eh, eh, qué es lo que uno quiere. Porque uno no, no está atrás de, de, de uno lo que quiere es que un partido se modernice, que un partido se involucre, que tenga los vínculos con la sociedad civil, que conozca quiénes son los presidentes de junta de vecinos, que la gente sepa quién es el secretario, que es junto al presidente, los voceros y representantes de su partido en que su en la comunidad. Actualidad, en la actualidad no se sabe. Bueno, yo eh, es amigo de nosotros, el, el actual, y es una persona que se merece todo el respeto de nosotros, pero yo aseguro y tal vez no es no es culpa de él, es culpa del partido. O sea, yo aseguro que hacen una encuesta y preguntan hasta dentro del mismo partido quién es el secretario general y mucha gente no ni no sabe, sabe quién es el secretario general. Vamos a permitir es, eh, ah. que entre con el cafecito caliente ah, pero para en estos momentos de lluvia se necesita sí. también su, eh, su cafecito. Eh, este es segmento caliente. sin café. Ah. <ríe> hay que claro. hacer honor a lo, al nombre y Ay. calientito, ahí estoy viendo el humo salir Bien. riquísimo, como primero. siempre nos los preparan primero, muchísimas Francia. gracias Ayer, señora gracias. venga a pasarle el de Francia Ajá. gracias, ¿Bien? muchas gracias de nada. Este muchas fue... gracias, ah tiene más eso? Nos, hay sí. una taza que viene que viene sí. más cargada, esa es sí, mía. Sí, es si mía siempre. Si fuera amigo de Gracias. De pero yo dijera un saludo pero ya pero como no lo conozco, mm, no, no puedo. No, <risa> no puedo. No, Saludos no. Vargas, pero puede decir. Ah, bueno, Vargas, a, a si a compadre, ah, compadre. Ahí sí. A Eugenio, a, salud? Salud. Eugenio. sí a saludo. A toda la familia, a los, a, los Vargas, a, a los Vargas, eh, y la familia Salud y y prosperidad siempre para esa familia que lo que ha venido a contribuir a esta claro. sociedad. Muy bien. Julio, eh, escuchándote, necesariamente tengo que escudriñar en tus pareceres políticos por los acontecer, que esto es una acción de, del partido que puede verse como un mecanismo de contención a, a intereses de partidos de oposición que quieren a primarias abiertas, en cambio ustedes están participando activamente y movilizando sus masas. ¿Puede verse como un ejemplo? Tú, tú dices, para ser más específico, de las primarias abiertas o cerradas. Bueno, cuando te hablan de, de abierta es porque es el tema eh, nodal, ya yo, que sabemos que internas nombre. son internas. Ponle apellido. Bueno, mira. Bueno, usted <risa> le en la facción danilista, ha pretendido dar un golpe de suerte a lo interno, pero no ha llevado al país a arrastrar a la discusión. Bueno, mira, eh, yo puedo decir, eh, y tal vez hasta por experiencia, que he participado en, en este proceso que todavía no ha, no ha llegado, que es el 18 de marzo, que es cerrada. Y fue un proceso un poco complejo y complicado, con poco tiempo, eh, eh, pero esto es un partido nuevo. Y esto creo que nunca lo había hecho un partido, y menos con tan poco tiempo. Nosotros tenemos tres años de fundado. El, el, el tercer aniversario fue hace unos días de, del, del PRM. Y el, y el partido de oposición mayoritario, con diputados, senadores, síndicos, eh, de, de, eh, de, Directores de distritales, regidores de todo. Loga, pero muchos quisieran hacer así nuevo, desprendiéndose de un partido viejo y con gente vieja adentro también. Sí, pero, cualquiera quisiera hacer nuevo así. Sí, pero también. Ya, ya tiene como una estructura y una base muy sí, fuerte. Sí, pero también. Del PRD? No es fácil, no es fácil. Tú dejar a un partido de toda una vida, de toda una vida, que va para el gobierno, a tú decir yo voy a, a, a, a formar esto. Yo creo que tiene que haber algo diferente. Entonces, no es tan fácil. Cuando nosotros llegamos aquí al PRM, sin saber cuál era, es porque estaba muy, muy incierto el panorama, nosotros éramos regidor y con el asunto de las convenciones, yo pasé en el 2009 por, una, por un proceso convencionario que era, si se quiere, semiabierto en ese momento. Y yo puedo decir, porque eh, eh, cuando tú tienes el afecto, si es cerrado... Bueno, tú tienes la, el inconveniente que es un círculo cerrado Y como fueron inscritos de manera rápida eh, Es un proceso más complejo en esa parte Porque si hubiera sido de más tiempo Ahora, cuando nosotros aspiramos en el 2009 En un proceso semiabierto Nosotros sacamos cinco para, para, para mil votos para una regiduría Olmedo sacó cuatro mil y pico de diputados. ¿De cuánto es el padrón no estoy criticando esa parte Pero estoy diciendo Y la guarana no votaba por nosotros eh, fuimos el regidor más votado aquí en San Francisco de Macorís, el quinto a nivel nacional. Para saber cuánto, Solo, es, cuánto necesita, ¿de cuánto es el padrón ahora? El padrón en San Francisco de Macorís, eh, que creo que quedó pequeño, pero por el asunto del tiempo que voy, San Francisco de Macorís se inscribieron alrededor de 5 mil votantes. Pasas con el 50% Yo no voy a hablar mentira como muchos dirigentes que okay. dicen, se inscribieron 30 mil. Vamos y votaron 20 mil, no, no, se inscribieron mil? 5 mil y van a votar lo que vayan a votar eh, hay que ser transparentes yo creo que lo, los partidos deben de cambiar yo me recuerdo que en una reunión y se puede ver porque en este momento es contrario a mí pero lo voy a mencionar, ahora que usted me hace esa pregunta que cuando se hacen las inscripciones el gallego, que está aspirando a la secretaría, me dice Loga, yo era el delegado de un grupo, no digas nunca que fueron 5 mil que se inscribieron yo le dije, bueno, porque no me pregunten, <risa> porque yo no sé hablar mentira. Logan, eh, De verdad que no sé mentira. Ingeniero Julio César Lizardo, en esta ocasión, ¿qué le puede brindar al partido como cambio, como motivación para que ese electorado eh, pueda votar por ti? Bueno, mira, eh, eh, dicen que todo en la vida está ya hecho. O sea, que eh, eh, todo, cuando, cuando un negocio propone algo ya en otro país o algo eh, ya está propuesto. Ahora, nosotros sí queremos ser algo diferente. Nosotros queremos que la gente se le devuelva esa confianza. Que cuando, vea a, a, a, cuando me vea a mí en la secretaría, vea a una persona con unos ideales y con unas convicciones firmes de defendiendo a los intereses del partido, pero sobre todo los intereses de una mayoría que no tiene quien lo defienda. Que ese compañero, por pequeño que sea, por pequeño y minúsculo, que muchas veces lo ven, por pequeño que sea, sea igual que el dirigente más alto. Yo he visto dirigentes en este proceso que me voy a reservar el nombre, decirme a mí, eso es lo mismo que tú me mandes a fulano, a mí, a darme una información, cuando fulano no no tiene el nivel para, para, para darme Ay, yeah, una yeah, información yeah, yeah, a mí. ¡Ay, yeah, yeah. Entonces, eh, eh, eso tiene que cambiar, porque el dirigente más pequeño, el voto de él es igual que el de Héctor Ricé, cuando vaya a una Pero tú sabes que estás soñando, ¿verdad? Que no, lo que, bueno, es imposible para pero el, eh, la vida vive de sueño. Sí, si yo no soñara, no me levantara es importante, en la mañana a, lo, a seguir luchando, porque al final de cuentas eh, uno, uno hace muchas cosas y al final de cuentas tú dices y vale la pena, en la realidad eso. Y, eh, eh, y vale la pena el sacrificio, uh -huh. y tú te encuentras que tu entorno, en tu entorno al lado, atrás, arriba, a veces tú tienes más confianza hasta para decirle a un peledeísta o reformista de mucha confianza, alguna sugerencia, uh -huh. porque a veces hasta dentro de, de los mismos compañeros uh -huh. está la rivalidad más grande bueno, a veces. Correcto. Julio, eh, hemos visto exponer tu punto de vista como candidato a la secretaría, del PRM, has dado tu punto de vista acerca de, de la participación activa de la militancia, pero necesariamente tengo que llevarte al área como político de lo que gravitó ayer, siendo Franklin Romero el diputado de ustedes al Congreso por la provincia de Duarte, y que tuvo mucha incidencia en lo que fue la candidatura en este municipio de la alcaldía. Y se refiere, mientras usted habla de un partido que se unifica, de un partido que participa, de un partido que cree que se renuevan las fuerzas, que se renuevan esto, Franklin le daba el mensaje al, al entrevistador de que Alex Díaz se ha apartado de los principios y lineamientos del partido y usted parte del ayuntamiento, ¿qué opinión nos merece? Bueno, mira, lo, lo, yo cuando llegué aquí, me, yo no sabía eso, ya. de verdad, de corazón. Pero lo eh, ha dicho varias veces. Eh, bueno, pero de esas declaraciones no. No, no la he visto. Ahora, en concreto, yo eh, te pudiera decir que hasta en las mejores familias siempre hay inconvenientes. Y yo soy compadre de Franklin, trabajo para Ale y defiendo la alcaldía, y defiendo la como político y yo soy yo me veo aquí como una familia donde hay dos primos que tienen una, una situación que no la conozco, es decir bien. que usted no identifica que Alex se haya alejado de los principios del partido bueno, y del reglamento de su partido mira el alcalde eh, tiene su, su particularidad de cómo manejarse eh, tú puedes estar mm. de acuerdo o no con algunas cosas del alcalde eh, pero un ejemplo el alcalde eh, al no ser una persona eh, de una trayectoria tan eh, tan política, a veces, eh, que eso es lo que pide a veces la sociedad, pero entonces uh -huh. cuando lo hacen, entonces está mal. Eh, eh, porque, un ejemplo, hay compañeros, y lo digo porque en, en, eh, yo soy el que recibe más esa presión por ser el departamento más grande, que van a mi oficina a decirme, eh, mira, eh, a mí me mandó, a, a mí me ha mandado hasta el mismo Ale que nombre una gente, y yo le digo que no, porque yo le explico qué es lo que va a hacer, yo trabajo con basura aquí. Yo lo que trabajo es limpiando la ciudad. ¿Tú vas a hacer eso? Me dice, no, yo trabajé por Ale. Y yo, no, tú trabajaste por Ale, pero tú vas a trabajar aquí es que en el ayuntamiento. Tú vas a trabajar en el ayuntamiento. No, tú, tú no ha ayuntamiento? respondido, Loga, no ha respondido todavía. Y nos queda 30 segundos. Bueno, mira... Hay problemas al interno del partido. Mm -hmm. Alex está apartado. No, no, eso, no eso no es, eso no Franklin es así. Franklin está mintiendo eso. Eh, El sábado tuvimos una actividad majestuosa donde habían alrededor de 600 personas. Entonces Franklin... Miente. O 700 personas. No, pero yo estaba yo que, a Luis Abinader ahí. No, no, no, no, estaba Hipólito. Y Carolina. Y Carolina. Esto y Franklin estaba ahí, estaba Olmedo. Como partido, estaba, Olmedo como partido. estaba Olmedo. Como partido. Como partido, o sea, un partido. Pero Alex no va a al, Luis. Bueno, pero... Bueno, yo no yo no estoy diciendo si va o no va. O sea, yo no yo no pared. puedo, yo no puedo. Tienen que preguntárselo a él. Yo ya. no puedo responder por él. ¿Entonces miente, Franklin? No, no, no, yo no estoy diciendo esa parte. Usted no me va a poner, alguien no me a poner. Mire, mire, no mire, estoy me estoy me a poner. Oye, bueno, a dice poner? que Alex está apartado del lineamiento del partido. Tú ¿Sí dices punto? que ni que no ni que sí, entonces la bueno, entiendo. Bueno, eh mira, aquí hay un partido que en este momento lo dirige el CQN de la cosa. Uh -huh. Y yo soy miembro de la comisión ejecutiva. Nosotros eh, eh, eh, no hemos eh, hecho una reunión para, para ese sentido, evaluar esa el parte. No he notado tampoco. Eh, no, o no, sea, no se, no se ha hecho esa reunión. Si hay una deficiencia es de todos, incluyendo real. hasta mía, hasta de Fulvio. que es parte Franklin? De, eh, y, eh, Bueno, tengo de todos. Sí. O sea, porque. Ya no eh, nos queda tiempo, pero tengo que decirte antes de partir. Dígame. Que yo hice una crítica que me preocupó. Siendo usted un exregidor y fuimos colegas, verlo en el motín que hicieron los empleados y usted estaba ahí para que los regidores no entraran a la... Pero esto me no va a dar tiempo para responder. no 30 me segundos. 30 Mira, el, el día anterior de esa situación, de el alcalde eh, eh, hubo una intención real de... de de renunciar, o sea, por una intención, pero de él no, sí. no lo, lo obligó, no, a, hubo, hubo una intención. No. Okay. Los obreros me llamaron a mí, parte de los obreros que iban a, que se iban a reunir todos en el parqueo hasta que el alcalde llegara. Bueno, tú hablas la verdad. Me, me, esa, esa es la realidad. <risa> y nosotros <risa> fuimos apoyados <risa> a los obreros que <risa> trabajan <risa> para nosotros. La familia Espinal informa que personas desaprensivas están pidiendo ayuda económica a nombre de Chris Marlin Espinal, favor de denunciarlos a las autoridades. Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation. Todo iba perfecto, las miradas, la complicidad, el amor...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 Bueno, muchísimas gracias, Julio bueno. César Lizardo, nuestro querido loga, ex-regidor. Se le puso caliente bueno, el café. A sí, sí, sí, sí. Él sí. como que patinó al final, como que no quiso decir. Pero, decir pero un o sea, joven que tiene mucho de... que aportar claro a... Claro que sí. Y, y, y, qué bueno, y, y se en buena, buena ganar. hora. Ajá. Sí. ¿Usted le la taza o algo? No, oye, no me mata tres. O la bola de cristal o algo. <ríe> no, veo... Él trabajar para eso. Tiene un contendor muy fuerte también. que trabajar para eso. ¿Quién es? El gallego. Ah, ya. Bueno, bueno, bueno, ahí está la entrevista interesante. El profesor Jean Paredes nos escribe en el WhatsApp, Jean Paredes escribe, dice, que bueno, ay Dios, a ver, a ver, que el municipio de Osto, donde es y vive director regional de educación desde hoy miércoles, bueno, desde mañana será, paralizarán la docencia hasta el lunes, ya que a pesar de la visita sorpresa del ministro de educación a este municipio, no han resuelto nada de la situación del liceo, que a unos años eh, de construido se está cayendo a pedazos, ay, donde bien. llueve afuera ante la impotencia de maestros y la indiferencia de las autoridades. Neta estuve, que tenemos. Yo estuve ayer allá, eso está todo Dice mojado, Jean hombre. Paredes. No. Sinaí de Jesús, en el ensanche Abreu, nos escribe, dice que alogan que no sea tan mentiroso. Oye Logan, él está aquí todavía. Que voten, ¿por quién es que dice? por el regidor, que, vo, que, vo, que votan por el regidor, gracias a Luis Ernesto. Ese es malo, agradecido y todo lo que no, ¿Cómo es que va a haber, a ver... A ver, a ver ahí está, una opinión de Sinaí Héctor Cruz de Jobo Bonito, buenos días el tremendo equipo de mañana ¿qué es esto? Mejor yo no lo voy a leer. Bueno. <risa> no, no, no. Muchas gracias a todos por escribirnos. Señores, se nos acabó el tiempo. Solo agradecerle, como siempre, su sintonía. Antes de decir, mañana es miércoles, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pero también inicia la cuaresma de forma de manera formal con el miércoles de ceniza una tradición de la Iglesia Católica, que nos recuerda en la cruz en la frente, de que el polvo vinimos de ahí y que nos convertiremos en algún momento, que hay que creer en el Evangelio, nos vamos a la pausa, retornamos con más, mañana nos vemos si Dios quiere, la pausa no, nos despedimos, no despedimos. nos despedimos por Gracias hoy, por mañana estaremos de cumplida. regreso, si Dios quiere Feliz día.